Round 9... Oh, o 8! Yo, yo te El he 8. perdido. Juro te haber hecho. Si <risa> si, sí, sí, ya todavía no te había dicho eso. Sí. Bueno, acá se me puede complicar un cachito más. Pero con Cotalcan ni no un caga nada. <risa> no, vino con la misma que yo uso. Ajá, la máquina sabe dónde está el poder. Ah, te va a querer ganar, ah, sí. Ah. Ah. La prueba, boludo. Contra vos. Un arma es el mejor. ¿no? Ah, bueno, recién ahora te ganaron un round Y está ahí, sí que... ¿Vos podés, No, sí, sí, estoy queriendo probar cosas igual Yo sé que está complicado, pero... Pero nada, imposible Mierda, mierda Mierda, pero me tiene rabia, chiste. ¿Te conoce, güey? Bueno? Si sí, yo tengo mucho buen cara que yo soy Jason, yo un arma nunca me mató. Nunca morí por un arma carita. Dale. Tu solución ya la. Más vieja, eh. Sí. tengo que bufiarme, eso quería hacerme, bufiarme hoy. Ay, basté una barra, no sé cómo. Ah, pero una barra es tranquila. Sí, ya está casi. Bueno, Todo de bufiate? Pero no sé. Yo sé que. Gastó. Sale Kirrite. Writer imparable <risa> <risa> igual, no! <bro>. ¡Totality! <risa> Cortalo al medio, cortalo al <risa> el... medio. Pasa por mi cuchilla. No te vas a salvar, Ron Black. No cagas una, vos tampoco. No, no, fuiste el que más un cerca tuvo. el que más <risa> cerca tuvo. Bueno, después de un poco de lima, nos dimos cuenta que Kota el Khan que nos caga una es el oponente 8. Sí, el otro es el 7. El 7, opa. Oh, ¿Cómo? ¿Eh? Qué brisito Estaba por bombarle ¡Ya amarle. metro! ¿Qué? ¡No! ¡Dale otro! ¡Dale tro. Ay, sí. Este es el fuego fugando boludo El fuego fugando Estaba por vos loca Lo acabo ahora ¡Oh! ¡No se acabo! ¡Puta! ¡Casó Perdón, perdón. Ah, esa luz me mata, ¿no? Sí, te hace daño. Me mata. Uh, Caraca, Cotalkan. Bueno, cagás mucho, vos, sí. Pará, tranqui. Tu No cagas nada. ¿Y dónde está el que ha cagado todo? Bueno... Toma. ¡No cagas nada! ¡Uh, ¡Noooooooo! ¡Hijo de puta! Ahora va con <ríe> rabia, ¿no? Ahora va con rabia... ¿Qué <ríe> <ríe> <ríe> es esa? ¡Uhhh! ¡Ya pongo con la espalda! ¡Mira nomás, boludo! ¡Se está sobrando, boludo! Tomá, y duele ese paredoncho. Sí, duele el uppercut con el machete. Va. <risa> y yo quiero de esa, ¿pero qué duele eso? o no? Sí, sí. sí. ¡Ah! Break. ¡Buen break se le dio! ¡Uuuuuuuuuuuuu! ¡Opa! <risa> Bufiado, pero no me acuerdo cómo lo hice. Tomá, no me pudo voltear con la espada. Ah, Uf. Ah, sí. yeah, qué... Tranquilo, Cotalcanti. A ver ahí si saca 37 o estoy pirando nomás. No, no. si, sí. casi. Eh. Sacó uno más, ¿no? No, el 32 no Ahí va, va a intentar la otra o la misma. Cortar al medio. Voy ¿no? a cortar al medio porque tengo una rabia este también. <ríe> que quiero que salga algo. Ah, cortaba, corta, vale. Sí, sí, sí. carne sí, para perfecto. la picadora. <risa> Oponente 9 y el conchi, ¿no? Contra ¡Oh! <risa> Esta me la dedico para mí. <risa> no va a de no, tu personaje. Va. ¿Puedes contrarrestar mi brujería? Toma, saco un cuchillo. Toma. Bien, bien. Mirame nomás, claro, mírame más. <risa> Vamos a tener que ser un oponente digno, verás. <risa> ¿Por qué no pegan? Se juegan, boludo. Pero ahora cuando suben el ciclo hay ¿sí que se le van a tener. Ay mira. Después unos golpes entra una vivace. No es joda. <risa> no es joda. El combate mortal, carga. Claro. Si perdí acá, va a cada bomba, la picadora. Vos sabés, coche. Muy bien, entonces, así, esto ah, Con eso le puedo hacer un brutal. Ahí va. intentarlo ahí ya sí que lo hacé tiene que cargar otra barra no que me quitó bueno ah no, Le reviste. ¿Y sí? pues si no me reviste dice eso si me cuenta igual no falta un qué fácil que se hagan en la cripta <ríe>